que tienen que fracasar porque la gente de Tenares este está viendo que Nicolás lo que le gusta es figurar con un micrófono, con un programa. Eh, Nicolás no aporta nada en esos llamado a paro. Eh, al contrario, la gente está viendo, aunque no hemos solucionado los reclamos locamente pero la gente está viendo los esfuerzos que estamos haciendo y tenemos un problema acá que es de, no hace falta camiones para agregar el material. El, el, y entonces, aunque hemos hecho las diligencias con los sindicatos, alguna, algunos dueños de camiones alegan que se les daña las gomas los camiones en las rutas. Pero en ese sentido nosotros entonces habilitamos la ruta, que es el camino hacia la mina. Que ahí no tienen excusa. Que ahí no hay excusa. Entonces, este, en hora de la, las primeras horas de la mañana, en el día de hoy, yo conversaba con con nuestro hermano y compañero senador eh, Luis Canal y estamos haciendo la diligencia de un par de camión para sumárselo a ese par que tenemos ahí y tratar de seguir eh, dándole solución a, a la situación de los caminitos que tenemos. Entonces, por este medio eh, le hacemos un llamado a la comunidad de que eh, estamos en esto con todas las dificultades sí mismos, pero estamos en esto. No le hemos dado el espalda en ningún momento.